comentar en, en primer comentario en el día de hoy. Recientemente, el presidente de la, de la República, en su labor cotidiana, en las labores de su mandato, en estos primeros tres meses del inicio de su mandato, había expresado que iba a cambiar la, la modalidad de dar las famosas canastas y la iba a sustituir por una tarjeta, tipo la tarjeta Solidaridad, que se iba a cobrar con la cédula, ascendente a 1.500 pesos, que es el bono, e incluso contempló e incluso contempló la posibilidad de extender más allá los famosos programas Quédate en casa, puesto para ti, fase y demás. Porque está viendo la necesidad que hay en el crecimiento de esta pandemia. Entonces sería interesante eh, preguntarse y preguntarle al presidente de la República. Eso lo, anu lo anunció hoy el licenciado Tony Peñaguaba, que es el presidente. Vaya mi saludo a, a mi amigo. Eh, presidente del gabinete de las políticas sociales y él expresaba que se hacía con este interés para que la gente y este, esta distribución del clientelismo que siempre se da podría aportar a que los dominicanos no fuesen humillados, sino que a través de la misma tarjeta tipo una tarjeta de débito parecida a la tarjeta Solidaridad la gente pudiera retirar ese dinerito ahora en, en Navidad Vamos a ver entonces si producto de este programa no se arma lo que sería una especie de nicho de corrupción de esos programas sociales que siempre terminan acabando con las instituciones. La actual primera dama, la esposa del presidente Luis Abinader, Raquel Arbaje. Dijo que no estaría utilizando la, la ampliación de, de, del gabinete social. Dijo que con seis y no tenía necesidad de 3.000 empleados, del manejo de tantos recursos que se habían eh, dispendiado, que se habían desperdiciado, utilizado en programas corruptos. Y que esto sería eh, parte importante de ir desmontando toda esta burocratización y el exceso de muchísimas empresas eh, hacen lo mismo, muchísimas instituciones que, que chocan en la realización de, de sus labores. Yo decía, bueno, pues si vamos a eso, ojalá eh, algunas instituciones que pertenecen al tren agropecuario desaparezcan, porque ¿para qué tenemos un Instituto Agrario Dominicano? ¿Para qué tenemos nosotros un INESPRE? ¿Para qué nosotros tenemos una agricultura, un banco agrícola? Hay tantas instituciones que muchas veces hacen lo mismo y se han puesto ahí como nicho precisamente para eso, para... ...para programas clientelistas y de corrupción. Y yo veía hasta con buenos ojos... ...que no se maltratara a las personas... ...y que se, se, se, se diera esto a través de una asignación... Y era algo que yo felicitaba... ...pero la pregunta nuestra es... ...¿no va a formar parte esto de una especie de... ...de programa clientelista, de corrupción... ...y que permita bajo... ...la vista del enriquecimiento ilícito un programa creativo más para, para la corrupción ojalá y que no y que esto no forme parte de tantos planes que se hacen para tener a un grupo de gente supeditadas a una ayudita cuando las políticas sociales los, debieran ser aplicadas de los impuestos que nosotros pagamos pero los impuestos que pagamos la clase media, clase media alta de la clase alta de este país se los lleva a la corrupción y por eso tenemos instituciones como INESPRE, que han pasado a ser instituciones fantasma, barco de cheques y de botellas, que cobran muchísima gente sin trabajar. Por eso nosotros tenemos un plan social que se ha dedicado a la corrupción. fíjese cómo se despide la, la anterior incumbente. Esposa del hermano de Iris Guava, de Tony Peña, que ahorita lo van a nombrar seguramente, a, a, José, a José Francisco Peña Guava también porque eso es parte de todo de la búsqueda de los procesos electorales, para eso se sacrifican, dicen ellos, con los chelitos que reciben mucho dándole los partidos hasta 10, y 15, y 20 millones de pesos mensuales y viven de eso y no tienen que dar un golpe más. ¿Y cómo se retiró Iris Guava? Llevándose hasta los discos duros y empleando todo lo que era ese programa para dar cajas fundas y comidas de noche a su gente. Y ni eso le valió porque al final perdieron las elecciones y solo le quedaron las deudas al pobre pueblo dominicano. Ojalá que este anuncio no termine siendo un programa más de reparto de captación que va a hacer rico a los que ya son ricos. Los mismos supermercados, los mismos centros comerciales, los mismos colmadones y colmaditos que son donde se retiran las mercancías, los productos alimenticios, son los que han ido a engrosar su patrimonio. Y se han convertido incluso, como los he visto, que hasta los compran. Yo vi uno que tenía 150 tarjetas. De esa solidaridad. Y yo dije, ¿qué tú haces con eso? Ah, no, yo la cobro, ellos me la vendieron. Eh, ellos me piden dinero y yo entonces los alimentos los cambio y lo vendo hacia adelante. Y agarraron de hecho a dos infelices en Santo Domingo. Yo pasé esa información, está publicada en mis redes. Se descubre red en el tráfico del manejo de la tarjeta Solidaridad. Y yo vi que presentaron dos gatos. y esos dos gatos muertos de hambre van a ser los que son autores de esa red. Claro que no. Pero en este país nada es verdad, nada es mentira. Todo es según el color del partido político y del color al que usted pertenezca para que a usted lo mida. Así es que se ve este país.